¡Ey, cochino! ¿lo eso ahí! ¡Que esto no es basurero! ¡Ey! ¿Qué te pasa, hombre? Eh... Eh, con esta gente no puede nadie, oye. Vea, ya voy para su casa, yo. Estoy aquí a la vueltica. Sí, estoy botando una basura. Ya voy. ¡Eso eh, María, hombre! Qué gente tan cochina. ¿Qué te pasa, hermano? Esto no es basurero. Respetar el espacio público. ¿Y vos quién sos para hablarme así, viejo? Más bien siga barriendo, que por estar de lambón no te van a pagar más. Buen día. Hey viejo, ¿qué le pasa, hermano? Recoja la basura, ¿no está viendo la bolsa ahí? ¡Ver tan metido, hermano. Dedíquese a Barrer, que para eso le están pagando. Y si no le gustó, pues recójala a usted. Ja, y gana a este. Ah, esta gente me va a volver loco. Hombre de Dios, tío. Yo le bendiga, mi amor. Aquí le traje agüita. Gracias, mami. Qué calor, cierto, tío, ¿Qué está haciendo. Uy, sí, mami, está haciendo mucho calor. ¿Cómo le está yendo? Bien, gracias, mi amor. Pero un poquito aburrido. ¿Y eso por qué? ¿Qué pasó? No, mami. Este trabajo se da cuenta de lo que hay gente muy cochina. Pero bien, tirar la basura al suelo, que tirarle al bote. Ay, tío, es que la gente es horrible, ¿oyó? No, mami, uh -huh. eso no es nada. Hay uno en especial, me la tiene adentro. Cuando estoy barriendo en los parques, me tira la basura en los pies. Eso es lo que me tiene aburrido, mami. Ay, no se preocupe por eso, tío. Yo sé cómo usted se puede quitar ese problema encima. Mm, ¿Y cómo? Ay, tío. ¡Ey viejo! ¡Ella traigo su basura! ¿Qué le pasa viejo? ¿Es que me dio cara de basurero o qué? ¡Ella traigo la basura que tiró toda esta mañana en la calle! Para que vea que a mí sí me pagan por barrer. ¡Buen día! La pereza de algunas personas pareciera no tener límites. Y me contaron un dicho muy curioso. Lo que haces en la calle... Es un reflejo de cómo eres en tu casa. ¿Y tú? ¿Qué tal eres en tu casa? Soy DJ Broly y si este video te gustó, compártelo y no olvides comentar.